¿Qué tal amigos estilócratas? Los saludo con mucho gusto, igual que a todos los amigos y visitantes del canal. Y en esta cápsula vamos a hablar de una familia. La familia, como ustedes saben, es el conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o parentesco legal. Pero en el mundo hay de familias a familias. Y probablemente tú has oído hablar de los Rothschild pero quizás no conozcas el rostro de alguno de ellos. El día de hoy hablaremos de lo poco o mucho que se sabe de esta misteriosa pero interesante familia. Son multimillonarios y conspiradores. Al buscar en internet podemos encontrar millones de referencias. La mayoría hablan de su inmensa fortuna, pero apuntan a ser teorías conspirativas. De ser cierto todo lo anterior, además de otras cosas que circulan por ahí en Internet, estaríamos hablando efectivamente de la familia más rica y más siniestra del mundo. En otras palabras, estaríamos hablando de los verdaderos dueños del mundo occidental, del verdadero poder detrás del poder, de la cúpula con el suficiente dinero como para estabilizar la economía a nivel global, derrocar o instaurar gobiernos, Manipular su antojo la tecnología de telecomunicaciones y la información y todo desde el más oscuro de los anonimatos. Esto es escalofriante, ¿verdad? Pero veamos un poco de historia. Hay que mirar de cerca el asunto e indagar un poco en la historia para entender el porqué de esta teoría conspirativa. ¿Es verdad que son tan ricos como se dice? Porque si consideramos a uno de los hombres más ricos del mundo, por ejemplo Bill Gates, que tiene una fortuna alrededor de los 80 mil millones de dólares, los 300 billones de los Rothschild ponen a prueba nuestra capacidad de imaginar enormes sumas de dinero, haciendo que cualquiera que se nombre millonario se quede muy corto. La historia de la familia Rothschild comienza con el señor Mayer Amstel Rothschild, nacido en 1744 y muerto en 1812. Fue un banquero alemán al que se le conoce como el padre fundador de las finanzas internacionales. Mayer Amstel nació en el gueto judío de Frankfurt, en el seno de una familia que se dedicaba al comercio y al cambio de divisas y monedas. Para el año 1769 ya era el banquero del príncipe Guillermo de Hesse, que le llevaba las finanzas o le prestaba dinero a la realeza y la nobleza. Y sí, Rothschild realizaba el pago de mercenarios y estuvo involucrado en el financiamiento de las guerras napoleónicas. Para principios del siglo XIX, era uno de los principales banqueros de Europa y tal era su fortuna que empezó a realizar sus propios préstamos internacionales. Pero la verdadera dinastía y el verdadero imperio de los Rothschild inició cuando Mayer Amstel colocó a sus cinco hijos en los cinco centros financieros más importantes de Europa. Amstel en Frankfurt, Solomon en Viena, Nathan en Londres, Kalman en Nápoles y Jacob en París. De hecho, su escudo de armas ostenta cinco flechas que simbolizan las cinco ramas de la dinastía. Para el año 1818, los cinco hermanos Rothschild ya tenían títulos nobiliarios hereditarios y eran dueños de un imperio que, prácticamente, controló todo el mundo financiero de aquellos días. Y con el paso de los siglos, los herederos del imperio han estado involucrados en toda clase de negocios y empresas de corte financiero, inmobiliario, industrial y de telecomunicaciones. ¿Y de veras son tan ricos? Pues la respuesta es que sí, lo son. Salvo que hay un pequeño detalle. Ningún miembro de esta familia aparece ni de lejos en los conteos de los 500 hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. Y es que hoy en día... La fortuna familiar se ha distribuido entre cientos de herederos del apellido, de modo que ninguno de ellos tiene una fortuna considerable dentro del mundo de los multimillonarios. Por, por supuesto, ya quisiéramos nosotros algo de lo que les cae del bolsillo. ¿eh? Sin embargo, como los Rocha siempre han manejado un perfil muy bajo en torno a sus finanzas y el monto de sus riquezas, esto ha dado pie a una serie de especulaciones, pero todo parece indicar que no es para tanto. Y es que a pesar de los datos y de la información que está disponible para cualquiera que quiera buscarla, la gente prefiere pensar y creer siempre que existe un poder oscuro, oculto y maligno, que dirige sus destinos sin que ellos se den cuenta. Ridículo, ¿no crees? Pero en el mundo hay de todo y la gente está dispuesta a creer lo que sea. Cuéntanos qué te pareció este video de hoy. ¿También, eres, también tú eres de los que piensa que están controlando todo lo que tú haces? Déjanos tus comentarios y no olvides activar las notificaciones y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima amigos.